Ahora Mora. Gracias, señoría. El que existe una evidente brecha salarial entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía y guardia civil, con eh, los funcionarios de la comunidad autónoma, ya lo sabemos. La brecha va entre los 600 y eh, los 1.000 euros. Y los sindicatos llevan muchísimos años luchando para que exista una equiparación salarial y que sus retribuciones sean más justas. Ustedes llevan 26 años mareando la perdiz y prometiendo a los sindicatos, policía nacional y guardias civiles promesas vacías, sin compromisos reales, sin fecha, sin presupuesto. Y así llevan 26 años diciendo que sí, que van a equiparar los salarios, pero en realidad la brecha sigue. Y no solo sigue, sino que es que además han mermado la capacidad adquisitiva de eh, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil en un 20 No solamente esto, sino que les reducen el salario, también les han mermado las plantillas y, encima, precarizan los medios con los que pueden trabajar. Eso es lo que ha pasado. ¿Qué pasó en diciembre? Es que es hace solamente hace dos meses. Pues que el Partido Socialista nos trae una moción, de esa de la que en teoría ahora estamos acomplejados, más bien van a estar acomplejados ustedes, señor Cruz, porque la votaron a favor, ustedes también, en la que recogiendo las propuestas que hacían los sindicatos se introducían 500 millones de euros en los presupuestos en los próximos tre eh, tres años para, de una vez por todas, acabar con esta brecha salarial. Y ustedes, les recuerdo, votaron a favor, lo votamos todos. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Pues que han vuelto a la senda de lo de siempre. Se han arrepentido, se han arrepentido de haber apoyado esta propuesta y vuelven a la senda de siempre, que es promesas vacías, sin compromisos reales. Y nos traen dos meses después una moción para machacar la anterior moción, es un poco un sinsentido, y que volvamos a compromisos vacíos, tan vacíos como. Bueno, la negociación con los sindicatos, que de hecho ayer pues rompen las negociaciones, porque se sienten absoluta y completamente engañados. Y ahora el señor Cruz que quiere que le sigamos, que le apoyemos en esta deriva, y encima nos dice que estamos acompleados, hombre, un poquito fuerte, ¿no? El tema. Pero no solamente eso, sino que es que además dan una huerta de tuerca más e introducen en esta moción una cosa un, un poquito peligrosa. Y es que pretenden que aprobemos el eh, aprobar normas básicas para evitar desequilibrios entre las comunidades autónomas, los salarios de comunidades autónomas y eh, el Estado. Hombre, esto suena, la verdad, a que vamos a mermar la capacidad negociadora que tienen eh, las comunidades autónomas previsto en sus estatutos de autonomía en el Estatuto de Empleado Público. Y esto, la verdad, es que nosotros no lo podemos apoyar de ninguna de las maneras. No solo eso, sino que es que parece que están señalando como un problema ya el que las comunidades autónomas paguen más. Es decir, que van a ustedes a intentar lo mismo, evitar el problema que tienen encima, en que ya no se quieren desdecir de lo que han dicho, reduciéndole o evitando que otros cobren más, no sé, es un poco eh, es un poco sin sentido. El problema no es la comunidad autónoma, el problema es que el PP ha precarizado la situación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esa es la realidad. Déjense de marear la perdida si realmente lo que quieren es apoyar a las reivindicaciones de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, introduzcan de una vez en los presupuestos partidas suficientes como para equiparar a los salarios y ya la habíamos aprobado en tres años, 500 millones de euros y que se equiparara de una vez. Todo lo demás que nos traen es una tomadura de pelo a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y a esta Cámara, que no solo no tiene complejos, sino que además nos pone en evidencia. Gracias. Muchas gracias, senadora.